Hola, como sabes, el 2 de diciembre tenemos elecciones al Parlamento de Andalucía. ¿Sabes lo que están haciendo el resto de partidos? Negociar con los bancos los créditos para poder afrontar la campaña electoral. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pues lo de siempre. Abrir una campaña de microcréditos para que la gente a la que nos queremos deber, a la que le debemos lealtad en nuestras políticas, nos ayude a llevar adelante esta campaña electoral. Esos es microcréditos que desde 50 euros puedes aportar a través de una aplicación informática serán devueltos inmediatamente al final de la campaña electoral. Con este mecanismo hemos conseguido ser absolutamente independientes de quienes desahucian a las familias de sus casas y de quienes han convertido en pública una deuda que era privada a resultado de sus juegos de casino y eh, nos ha permitido también ahorrarle mucho dinero a los contribuyentes gastando solamente lo mínimo, siendo de verdad austero en una campaña electoral que lo más importante y donde lo más importante son las ideas. Por eso te invitamos, seas de donde sea, seas de Andalucía, seas andaluz que está afuera o andaluza o seas de cualquier latitud de España o del mundo a que contribuyas con nuestra campaña electoral porque sabemos que un cambio en Andalucía generaría sin duda un cambio en el resto del país. Ayúdanos a seguir cambiando, ayúdanos a seguir siendo diferentes.